Tenemos nuestro CN, DR y D. Bien, ahora que ¿qué estamos queriendo hacer que funcione, ¿qué es lo que no estaba funcionando? ¿Por qué agregamos un D para, Agregamos un CN para poder volar. Entonces, vamos aquí. Yo cuando hago clic en nuevo, el botón nuevo, ¿qué sentencias PHP ejecuta? Cuando creamos la función de D, recuerdan? Ajá, sí. El DK y que bajo bajo nuevo. O ¿Se acuerdan que agregamos el S y agregamos PHP? ¿Cuántas líneas eran? No mucho. Una no. Hicimos un set pantalla, nada más que eso, y ahora no sé si alguna sobre sola línea color Entonces decimos, el todo aquí queremos que nos muestre la pantalla de ISO, y el todo va y hace, nos muestra la pantalla de edición ¿Ustedes creen que tenemos que hacer algo más para, o sea, antes de que se muestre el...? Formulario. El formulario se muestra vacío. Yo quiero agregar un nuevo registro. Tengo que hacer algo más antes de que se muestre el formulario. tienes razón. No hay que hacer nada. El formulario eso, uh, se muestra, nosotros le cargamos datos al formulario, y cuando, cuando la persona hace clic en el botón guardar, ahí tomamos esos datos y hacemos el, el alta. El, el CN está para que nosotros no metamos SQL a la hora de modificar, insertar, o borrar. Bueno. Para eso está el CN. ¿Sí? SQL hace para hacer consulta, ¿no? o sea, te dedicas a hacer selects, insert y updates hacer CCN ¿Cómo se llama nuestro botón? Guardar Ay, ¿Qué identificador nuevo. tiene? La etiqueta, nosotros lo que vemos cuando aparece el botón es la palabra Guardar Pero el identificador que generó TOA era Procesar ¿Sí? Andra Protect, ¿Cuál era la identificador? <risa> bueno, así como igual que hicimos con el evento nuevo, tenemos que hacer con este evento que es Procesar Me estaba equivocando y me estaba olvidando del segundo guión bajo Bien, está bien, ¿no? No mi bajo, mi majo, Procesar. ¿Me parece correcto? Hermosísimo. Bueno, resulta que el evento Procesar maneja datos. ¿Qué quiere decir? tengo que ir ¿A dónde tengo que ir para ver el evento? Cómo está configurado el evento. Ya, muy bien. O sea, ACI, ¿sí? Cuando tú hacemos clic acá, me muestra esta... Estamos en el mismo lugar. Cuando hacemos clic en pantalla, lo único que hace es abrirte la pestaña de pantallas. Pero estamos hablando del ACI. Y la pestaña de eventos, tenemos. Procesar, cancelar y pago. Fíjense que el procesador de tiene un títel que los otros no tienen. Datos y predeterminado. ¿Y ¿Qué quiere decir predeterminado? Es el evento que va a ejecutarse al presionar enter. Ah. ¿Sí? Entonces, si no tiene una pantalla que tiene varios eventos, y uno de esos eventos que está con el títel determinado, al presionar enter, ese es el evento? Claro. Sí, sí. O sea, es como ir, Es como ir y hacerle clic al, al botón de, Dos. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, vos podés tener un botón que se muestra en una pantalla y otro que se muestra en otra. ¿sí? Y si vos traes dos botones que tienen tilde en una misma pantalla, no sé qué pasa. <risa> <risa> Pero podríamos probar. Yo, yo apuesto no apuesta. Yo apuesto que el primero, de arriba para abajo, es que <risa> implícito. ¿Por qué no hay, no hay implícito <risa> Los formularios que de los que a nosotros nos interesa recibir datos viste que? a nosotros se nos muestra un formulario con todos los campos vacíos normalmente, lo rellenamos y le damos a un botón, por ejemplo, guarda que procesa datos Ese, los eventos que tiene marcado este tigre son eventos especiales porque le dicen, cuando el usuario hace clic en el botón de, le dicen a todas todas todos los formularios que tengan eventos implícitos ¿Sí? agarrar esos eventos implícitos y ejecutarlos antes de pasar a ejecutar el proceso. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, varios formularios en una pantalla, el usuario me carga todos los datos en esos formularios, y cada uno de esos formularios, si son tres formularios, por ejemplo, tengo un evento implícito en el primer formulario, un evento implícito para el segundo, y un evento implícito para el tercero. Todo ahí va a ejecutar el evento implícito del primer formulario, y cuando ejecuta ese evento implícito del primer formulario, le va a pasar los datos cargados en ese formulario. Para el segundo formulario, estamos hablando de que los tres formularios están en la misma pantalla. O entonces sea, está cargando los tres formularios en la misma pantalla, uno bajo el otro. Le hizo clic al guardar, le dejan datos, y entonces dice, a... ah, este maneja datos. Antes de ejecutar el procesar voy a ejecutar todos los eventos implícitos de los distintos formularios que estaban, que el usuario estaba cargando cuando hizo clic en guardar. Ejecuta, tac, tac, tac, tac. Y por último, ejecuta el procesar O sea, el evento que, al, que el usuario le hizo. ¿Para qué sirve eso? ¿Por qué se les ocurrió los de todo a los del framework programarlo de esa manera? Porque puede que un formulario eh, cargue datos, por ejemplo, yo puedo tener en una persona, ¿no? Tengo un formulario que no es multilíneo para cargar el nombre, el apellido, el DNI y demás datos de una persona y abajo puedo tener un formulario en multilíneo para cargar los distintos teléfonos o las distintas direcciones o los distintos trabajos que yes. tiene, ¿No es cierto? Entonces tengo el formulario para la persona y abajo un formulario en multilíneo. Entonces, primero, eh, todo el pregunta, el elemento exquisito del formulario donde están los datos de ese individuo y cuando se ejecuta ese debeto implícito le pasa los datos que nos sale el usuario yo tomo eso y seteo esos datos o sea, le digo al CN, CN prepárate preparate con estos datos para registrar esta nueva persona Por ejemplo, una nueva si estamos modificando a una persona existente le digo al CN, CN mira esta este es la una persona que ya no existe en las bases de datos preparate para modificar con estos otros datos nuevos que acaba de pasar el... si es para borrar no. y se ejecuta ¿no? el debeto implícito del de formulario de arriba el abajo donde es un de abajo donde es un cuando vamos agregando distintos teléfonos celulares por ejemplo se ejecuta el evento implícito de ese y ahí es otro el procesamiento porque en ese momento yo tengo que decirle Cm viste cuando procesaste el evento de arriba bueno, si era para, para agregar un nuevo usuario ten en cuenta que ese idea que generes cuando lo agregues tenés que relacionarlos con estos teléfonos que te voy a pasar ahora si es una persona que ya existe le decís mira, esa persona que vos procesaste de, de, de, de que te acaban de procesar, de que el que de arriba, ahora va a estar vinculado con estos teléfonos que te iba a pasar. Y vas a me darle de baja de tal teléfono que me borraron. ten en cuenta de ese ID para desvincular de esto y vincular a esto. Entonces se ejecutan eso, uno se crea eso de los NCM y por último viene el procesar y procesar le dice CM, todo lo que te dijeron en, eh, en los dos reglamentos explícitos anteriores, sincronizar. Y cuando le decís sincronizar, se ejecuta como una sola transacción y se guarda en la cada sí Vamos a ver que TOA... Para cada formulario, nos va a generar automáticamente un evento implícito llamado modificación. O modificar, modificación. Y normalmente se llama modificación, se llama Bueno, ¿qué hice yo? Yo creé en la clase del 6 el evento donde voy a meter PHP, la función donde voy a meter PHP para este evento. Y les pregunté: ¿también esto? Vale, si quiere decir, pero. No, A ver, estoy pensando en la que se sí, pero... crea. Para sacarle una duda, podríamos borrar y decirle a todos, mira, no me acuerdo bien si sí. entonces yo borro, porque no confío en, en mí mismo escribiendo el, el nombre del evento, y le digo a todos, mejor sé que armarme en vos el esqueleto de ese evento, acá en generación de código, este, procesar, generalo vos, y yo le agrego el código PHP. Y vemos que está vale, ¿sí? hizo lo mismo que yo había he hecho. Pero hay veces, hay veces que acá en el medio de paréntesis hay eh, parámetros que necesita recibir las funciones ¿en este caso? no bueno entonces sí. yo que les dije el procesar procesal se ejecuta ¿cuándo? sí lo que acabo de decir ¿en qué momento? ¿En qué momento se ejecuta el proceso procesal? que maneja datos ah, porque bueno, tengo que tomar datos pero antes de ejecutar el proceso procesal ¿qué se que, los implícitos está diciendo por cada formulario se ejecuta la eventos implícitos yo acá lo que debería hacer simplemente es decirle al cn que sincronice yo tendría que decirle al cn fíjense que nosotros tenemos un cn con nuestro cn este es, nuestro, eh, sí. este es nuestro CI Y está dentro de una operación que tiene un único CN ¿Cuándo? Yo le digo al CI, le pido al CI que me traiga su CN Él va a ir a buscar en la operación a la que pertenece el CI eh, Va a ir a buscar el CN que está en esa operación No se puede tener más de un CN en la operación así suelto Podemos llegar a tener un CN adentro de este CN Pero si tenemos más de un CN en la operación o sea, digamos, Todo va a tomar el primero Sí. Es difícil poder hacer referencia al segundo que está abajo. Eh, nosotros ya intentamos, creo que todos los días estuvimos intentando hacer, agregar dos CN y hacer referencia al segundo. No pudimos. ¿sí? Nos encontramos la vuelta, nos encontramos la forma en PHP. Capaz que hay de alguna forma, pero nosotros no encontramos. Entonces, si lo damos vuelta, si poníamos el CN que estaba abajo arriba, tomaba el de arriba. Siempre toma el primero que encuentra. Entonces, yo ahí... Estamos hablando de que yo estoy en el evento procesal, sí. se ejecutaron los eventos implícitos antes de este. O sea el CN ya sabe lo que tiene que hacer, si tiene que que si tiene que modificar, ya sabe, y si tiene que borrar también, sabe. Yo lo único que le quiero decir a CN es: CN, sincronizar. Sí, no Eso que sabes es, que tenés que hacer, hacer. Y ahí decimos: this, this es el CI. ¿Sí? CI, busca tu CN, esa función que en el CN, y al CN le digo sincronizar. Sí, no ¿Sí? Con esto ya no estaría. Con esto ya no estaría, pero. ¿Me está faltando algo? Sí. ¿Qué me está faltando? ¿Qué se el ejecutante del procesal que maneja datos? Los implícitos. Uh -huh. Me falta agregar. ¿Qué implícitos? Del PHP de los implícitos. Tengo un solo formulario. Vamos a ir ahí en todo. Vamos a todo. Buscamos nuestro formulario. Vamos a los eventos. Los formularios también tienen eventos. No solo los seguimos. Hay... Y. Oh, magia. El formulario tiene un evento. ¿Cuándo agregamos el codificar al formulario? Agrego... Fíjate qué pasa si yo tengo un formulario sin sí, el plixto, todo se me queja. Si el formulario no posee el evento que maneje datos, el todo se me queja. Y si me va a quejar hasta que yo le agregue un plixto. puede que un Entonces, formulario, si a nosotros no nos interesa, tomar los datos de carga el usuario en un formulario bueno, porque, estamos, porque hicimos una calculadora no tiene que aplicar nada en la base de datos simplemente ingresa unos números, apreta un botón y calcula algo entonces puede ser que el formulario no necesite un evento implícito ¿sí? no necesitamos recibir esos datos en el servidor simplemente queda en el cliente, el cliente hace los cálculos, ve en su trabajo ah. todo se va a quedar todo el tiempo y nosotros vamos a ignorar esa, esa, cada vez que le damos guardar ahí va a aparecer esta alternativa y lo ignoramos porque sabemos que no, queremos, no nos interesa en ese formulario tener un evento implícito porque no modifica nada en la base de datos. Ahora, este form forma, sí va a modificar algo en la base de datos. si sí. sí nos interesa obtener esos datos que cargó el usuario. Entonces, acá dice Mod modelo de eventos básico, y le damos generar, y el todo va automáticamente a generar el implícito de modificación. Este es un que evento implícito, ¿qué quiere decir? Que no aparece el botón, no se ve el botón en, de modificación en ningún lado. Va a saltar cuando el usuario haga clic en algún evento que maneje datos. Y que esté en la misma pantalla que el formulario. Este formulario está en la pantalla de edición, el botón guardar también está en la pantalla de edición, el botón guardar maneja datos. Cuando el usuario le aplica el botón guardar, se va a ejecutar la modificación antes de ejecutarse el proceso. ¿De acuerdo esto? Guardar. Entonces, fíjense que aquí todo nos puede ayudar otra vez. Vamos al CI, al PHP, generación de código y acá tenemos una sección especial para el formulario. Tenemos un conf del formulario y tenemos el evt Nombre del formulario, el formulario se llama Org y nombre del evento, el evento se llama modificación, el evento implícito <coughs> Vamos a pedirle que nos incluya comentarios y le vamos a generar Fíjense que normalmente todo va cuando Nosotros le digo que genere el procesal, por ejemplo, no me puso nada en términos de los clientes En el nuevo tampoco me puso nada Y sí. en este, no, en la no, aplicación, es. estoy recibiendo un parámetro Estoy recibiendo los datos que ingresó el usuario <coughs> Entonces vamos a nuestro 6. Acá estamos viendo que hay comentario que nos hace todo acerca de, este, acerca de, este, de esta función. Atrago la interacción del usuario con el botón asociado. Parámetro, array. O sea, este dato es un array. Estado del componente al momento de ejecutar el evento. El formato es el mismo que en la carga de la configuración. Entonces, sabiendo que primero se va a ejecutar este evento explícito, formulario y después se va, se va a dificultar de la organización. Lo que tenemos que hacer acá es decirle al CN que se prepare para la, hacer un alta. Okay. ¿Cómo hago eso? Yo le digo otra vez, dice, o sea, este CI en el, que estoy, en el que estoy trabajando, buscame tu CN y a ese CN decirle, entonces, fíjense, al CI le estamos diciendo que busque al CN que está con... Está junto con él en la operación, ¿No vamos? podemos ver CI. Este es el CN que está junto con él en la operación. Buscame el CN y al CN le pido una de sus dependencias. Nosotros vemos la configuración del CN en composición. Vemos todas las dependencias que tiene este CN. Tiene un solo DR, DR tipo documento. Voy a acceder a esa dependencia, a DR, DR tipo documento. Entonces, mi CI busca el CN. A la serie le digo, buscame esta dependencia que está adentro del CDR, buscame este dato de relación. Me lo trae y el dato de relación le digo, mira, de todas tus tablas quiero trabajar con esta, con la que tiene este identificador, de este tipo Y ahí sí le pongo set datos y le paso el dato que está alrededor del Fíjense que, set, sin datos. Dice, dice que es set, solito sin datos, tabla, set, y ahí lo pasamos en la calle de datos. okay Acá qué va a venir, en datos qué va a venir, qué el carga el usuario. En este caso, este formulario, ¿qué tiene? ¿Cuántos campos tiene? Porque el general lo genera de la base de datos. La base de datos directamente. Entonces solamente estamos pasando el nombre del de el tipo de documento a esta a es, a tabla dentro del CN. Yo no le dije al CN. Preparate para hacer una modificación. Me le dije que preparate para hacer una alta El CM estaba totalmente de, de, de, de, sin haber seteado nada, digamos que uno no, no había llamado a ninguna función. Sí está configurado, ¿Sí? tiene la tabla, sabe la tabla cuántos campos tiene, pero hasta este momento yo no lo había invocado lo había invocado así. Lo que hago es pasarle los datos directamente digo De este DR, de esta tabla, se quedan estos datos Entonces, como yo nunca le, le había dicho que cargue nada O que se prepare para modificar El tipo entiende que es un alta ¿okay? O sea que si algún día ustedes quieren modificar datos Y se olvidan de lo que viene antes de, de esta instrucción El CN va a querer que ustedes cambien de hacer un alta Entonces queremos hacer un alta, esto está bien así como está y después de haberse ceteado esos datos va a venir el procesar y va a pedir al CN que se sincronice ¿Sí? después de sincronizar el CN se debería resetear ¿por, ¿Por, qué? ¿Por qué? porque yo le ceteé datos a esta tabla le ceteé datos para alta para hacer un alta, cuando se sincroniza el TOA, eh, por, por cómo funciona, o sea, por el, para casos más complicados podrías ir haciendo sincronizaciones no, no de una sola vez sincronizar todo, sino de a pedazos. Claro. Entonces al sincronizar nos limpia los datos que yo sete en sí. el Cn. El resultado sincronizar, y me vuelvo a montar ya a inicio, cuando vuelva a entrar para generar uno nuevo, por ejemplo, voy a tener estos datos seteados para Asta, y voy a setearle de nuevo otros datos para Asta, y voy a empezar a, a duplicar datos, si yo no estoy controlando en la base de datos Entonces, después de sincronizar, como yo no quiero hacer más nada, guardé, se guardó lo que tengo que hacer es resetear. cn, ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Resetear, ¿no? Ah, como bueno, les he dicho, los CD pueden tener varios datos relacionados, o sea, varios grupos de tablas relacionados. En este caso tenemos uno solo, y a ese le tenemos que resetear. Si tuviéramos varios grupos de tablas, por ahí solamente usamos uno, resolvemos pues ese solo, y el resto bueno, no nos interesa. Aquí, DR, tipos documentos, resetear, ahí acá arriba, no olvidé de agregar el test. Sí, yo había puesto DIS, se le sincronizar, le no, olvidé de agregarle la referencia a la Bien, según yo veo, esto debería funcionar. Debería funcionar. Que pierde el enlace a la base. Si falla acá, eh, si falla acá, nunca ejecuta esto. Sí. Es eh, decir, que la máquina donde se ejecuta todo y la máquina del de... Pogre son do dos máquinas distintas la máquina de coger se muere, ahí le desenchufa la máquina del coger cuando todo quiere hacer un sincronizar y le manda arma todo lo que tiene que armar y se lo manda coger pobre, pobre nunca responde y esto va a fallar nosotros vamos a terminar de vuelta, o sea, después de este evento procesal todo lo que hace es armar la pantalla en la que se encuentra o si me hace un set pantalla, arma esa pantalla con la que se despegaste que que que que que que. pero si vale acá antes de empezar a armar la próxima pantalla, él to... vuelve a armar la misma pantalla que tenía armada agarra estos datos de los formularios y los lo carga de nuevo con esos datos ¿sí? o sea, vos volvés a armar la misma pantalla con los datos que cargaste y te aparece una... un mensaje de el mensaje de error te va a decir, no se puede encontrar el servidor". O... no se resetea esto y probablemente vos te quedes con la tabla sí si sí, va a pasar algo que, que no querés, porque esto sí se ha ejecutado. Vos tenés seteado los datos para alta Vale, yo acá, esto, esto se ejecutó. Yo tengo que regenerar la página, te muestro el mensaje error, no se reseteó. Vos tenés datos seteados para alta Cuando sí. le volvés a dar a guardar, vuelve a ejecutar esto. Otra vez tenés, tenés ya dos datos para alta Viene acá, si lo habíamos levantado levantó el servidor, te vuelve a fallar. Vos le volvés a dar a guardar, alguien perdió, le volvés a dar a guardar. Porque, si una vez se ejecuta esto, entonces en tres altas para alta, el tipo de la sincronización esta vez sí van, porque lo aprendió Pongres, se intenta dar las tres altas y se desliga el negro, la top Por eso ahí en el sincronizador siempre hay un try-catch. O sea, ¿saben lo que es un try-catch? No, nos estamos adelantando. Vamos a ver cómo solucionamos ese problema si falla en el sincronizador. Okay. Pero así como está, si el Pongres está todo, el tiempo... si todo va bien, no hay errores, esto siempre se ejecuta bien esto debería andar pero alguien me salió a grabar y notó que falta algo acá debería le guardar después de esto, tú vas a tener que armar la pantalla yo no le veo, no sí. ¿qué se ejecutó? se ejecutó la modificación y se ejecutó el procesal ¿Sí? nos volvimos a hacer un set pantalla o sea que la, seguimos en la misma pantalla estamos ah. en la pantalla de la edición se sí, va a volver a armar la pantalla de edición Yo tendría que, después de sincronizar el resetial Setial nos pan, inicial, ¿verdad? Bien Se sincroniza, se resetía el R Y volvemos a pantalla edición Vamos a ver si funciona esto para ahí nos encontramos con alguna sorpresa Tengo LC y L Me falta el más usado oh. Hablé tanto que todo se acaba no. Me está faltando el tipo de DNI, El tipo de documento más usado ¿El DNI ¿El DNI Vamos a ver si podemos darle alta Y O oh. A, ah, E, eh, A, E. Eh. Funciona. Estamos haciendo bien las cosas. C, L, S, A. así? Cargar, cargar, cargar, cargar. Enter. Ah, bien. Ya bueno. Funciona nuestra banda.